tp 9 que es una bala para fusiles, claro. estaba dándole un poco de tiempo a esto para que se clareciera ¿Tú me entiendes? Bien vemos, vemos que está cogiendo, entonces a raíz de que, qué pasó con tu, con tu, con tu, tu captura? Eh, ayer ahí, cuando me mandaron a parar en un chequeo ¿Y ¿Qué estás eh, huir. Emprendí la huida en realidad ¿Por qué? Bueno, porque tú sabes que cuando viene a ver pueden asesinar a uno ahí, no es un secreto. Tú sabes ya que han pasado muchos casos así en el país también. ¿Eres inocente entonces? ¿eres claro inocente. que soy inocente y la voy a probar mi inocencia. Sí, buenas tardes, licenciado Juan José Lantigua Antigua Castro, quien asume la representación del distinguido colega fallecido en, en medio agosto, donde murió por un asunto, una huelga, donde participaron dos personas. Entre ellos está el señor... Manuel Miguel Hidalgo, alias Magá, y también el señor Edison Rosario reynoso, reynoso, alias Tepo. Tepo fue detenido en La Vega y se le va a conocer medidas de coerción aquí como coimputado también en el proceso. Hoy se aplazó la audiencia para darle conocimiento para el día 28 de, de este mes, o sea jueves, a las 2 de la tarde, para que constituya abogado. Es una, un pedimento de ley, no nos opusimos a eso. Y nada, estamos trabajando en el proceso y se va a hacer justicia en este caso. Gracias.